Vamos a pedirle a Dios con todo nuestro fervor, que en este día nos escuche nos reciba el Señor de la Preciosa Sangre, nos dé la licencia de acompañarlo como es cada año, como es costumbre. Compadritos, pues comadreta Nieves, usted acaba de recibir estos santos hábitos que representan nuestra, nuestra danza, nuestro, nuestra tradición y Pórtelos con orgullo y con respeto, porque son muy sagrados, estos sagrados atuendos, aunque los veamos como los veamos, eh, representan el sacerdocio de cada uno de nosotros en la danza. Nuestra, nuestro, nuestro atuendo representa el hábito de los, de los frailes. Cuando llegaron los españoles y nos vieron que estábamos desnudos, que nada más usábamos nuestro... Taparrabito, para dejarnos danzar en las iglesias tuvimos que adoptar este, este atuendo sin dejar nuestras, nuestras, nuestras figuras, nuestras grecas, pero tuvimos que hacer este, estos trajecitos. Si ustedes no se acuerdan, a lo mejor a la antigüedad los padrecitos usaban esto que se llama como casulla, la capita que nosotros usamos que se llama casulla. Y, el, y la naguita representa el hábito, el alba que traían abajo por eso tenemos que andar bien tapaditos de las manos siempre con la manga larga, todos las coronas pues son en aquellos tiempos para ellos la mitra para ellos eran las cosas que usaban los ornamentos, los curas y nosotros lo, lo, los difundimos los fundimos en una sola creencia con nuestros penachos, nuestras plumas que van haciendo alusión al viento, a, a la intermediación. Entonces, compadritos, esa es una pequeña reseña nada más de lo que representa nuestro atuendo. Y pues, comadrita Nieves, este le ganas y, y ahora sí ya tiene arma. Ya no tiene este pretexto de decir, bueno, oh, yo no voy porque no hay traje. Aquí está el trajecito y, y pórtelo, lúzcalo con orgullo y con fe. Este domingo 11 de julio, con gran éxito, amor y devoción, se llevó a cabo la tradicional procesión del segundo domingo de fiesta con la imagen del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo por las principales calles de los barrios de El Calvario y Tashwadá, en Mixquiahuala de Juárez, a fin de que los fieles devotos recibieran la bendición del Santo Patrono. <risa> pecador que hará alto que. Gracias y servicio tuyo sin llegarte a perder. Así, Señor, nos des la licencia de llegar a anochecer. Gracias te damos, oh preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo representado en Egipto libraste a los israelitas del brazo fuerte claro de Dios. Hoy te pedimos a pedir, te venimos a implorar que nos libres y nos guardes de todo cuanto no podemos librarnos y guardarnos, Señor. Hoy venimos, oh preciosísima sangre de nuestro Señor a pedirte a suplicarte que con la misma eficacia de aquella tarde en el monte Calvario, cuando de tu santo costado salió la sangre y el agua para librarnos de nuestros pecados. Hoy así también, Señor, nos recibas tú para que nos escuches y para que mires nuestros trabajos. Venimos a implorarte a pedirte, Señor, tu santa bendición para nuestro pueblo, para nuestra comunidad y asimismo por toda la nación mexicana. Por toda esta perla que tú nos has dejado como patria, Señor, te pedimos también a sí mismo por nuestra hermana la humanidad, para que en cada rincón de esta santa tierra llegue una gotita de tu preciosísima sangre, una gotita del agua que salió de tu costado, para que el enfermo alcance la salud del triste consuelo, para que aquel que va sin rumbo y sin una luz, tú, Señor, te muestres como al caminante en aquel tiempo para que seamos nosotros aquellos soldados que vieron salir la sangre y el agua y creyeron en ti. Así nosotros hoy al contestar tu divina imagen, amamos y creemos en ti, Señor. Creemos que tu sangre preciosa nos ha dado la vida y por ella estamos aquí agradecidos, Señor, dándote las gracias por todo lo que nos diste este año y pidiéndote que este año que estamos transcursando sea mejor, te pedimos que nos des la licencia para que hagamos nuestra danza, hagamos nuestros pasos, dejemos aquí nuestros cansancios, nuestras penas y nuestras tristezas, para que tú como Padre de amor las remedies y nos des tu santa bendición. Te pido Señor por los que no han podido llegar, por los que se han allegado ya, por aquellos que vendrán en el camino. Te pido Señor por aquellos de mis hermanos, los que en este día por la necesidad del trabajo, por la necesidad, de las, por las enfermedades del cuerpo no han podido estar entre nosotros. Mas tú, Señor, contemplas los corazones de cada uno de nosotros, porque aunque estemos aquí de acto presente, a lo mejor nuestro corazón se encuentra lejos de ti, Señor. Pero tú sabes, escuchas, miras y contemplas el alma de cada uno de nosotros y en tus manos ponemos el trabajo de este Santo día.